con esa flor no se juega. Jerónimo viene de una familia de jardineros que practican este arte desde hace muchos años. Él conoce muy bien muchas plantas y flores. Un día lo contrató Larry Walton para que mantuviera hermoso el jardín de su mansión. Jerónimo estaba encantado con ese grande jardín que tenía el señor Larry. Tenía muchas especies de plantas y flores, las cuales evidentemente necesitaban de alguien que las embelleciera. Además del jardín, Jerónimo quedó encantado con los ojos de Larry, la forma de hablar y su amor por la naturaleza. Jerónimo sabía que el señor Larry nunca le prestaría atención a un jardinero, y mucho menos si también era un hombre. Sin embargo, Jerónimo estaba dispuesto a luchar y hacer lo que fuera necesario por enamorarlo, ya que Larry le contó que su esposa era quien mantenía el jardín pero ella murió, así que Jerónimo pensó que esa sería una gran oportunidad para meterse en su corazón. Jerónimo hacía varios arreglos florales y los colocaba dentro de la casa. Siempre se hacía lento para darse tiempo de encontrar a Larry, saludarlo y hablar con él. Con el paso del tiempo, Jerónimo y Larry hicieron una gran amistad y aunque lleno de temor, Jerónimo le confesó sus sentimientos a Larry, quien, aunque cuidando sus palabras y su tono de voz, le rompió el corazón a Jerónimo. Este, aunque ya sabía que eso iba a suceder, estaba completamente deshecho, pero no perdía la esperanza. Estuvo buscando entre sus libros y sus apuntes de flores extrañas, y se le ocurrió una idea, combinar varias flores que podrían hacer que Larry se sintiera atraído por él. Uno de sus libros estaba en un idioma muy antiguo. Jerónimo entendía algo de eso, pero no pudo leerlo completamente. Sin embargo, en su cabeza daba vueltas una frase que decía que al usar esa flor para enamorar a alguien, se debía pagar un precio, y Jerónimo nunca pudo entender el texto que describía ese precio del que hablaba el libro. Él estaba dispuesto a pagar el precio que fuera, con tal de que Larry se enamorara de él, como él lo estaba. Así que empezó su labor. Buscaba flores, plantas y semillas para hacer una especie de híbrido que resultó en flores muy hermosas, con un delicioso pero sutil aroma. Todos los días Jerónimo llevaba esas flores al cuarto de Larry. Así pasaron varios días pero no había ningún cambio. Larry seguía un poco distante desde la confesión de Jerónimo. Poco a poco, Larry veía de forma diferente a Jerónimo, pero la distancia entre ellos se mantenía. Un día, Jerónimo fue a llevar las flores al cuarto de Larry, pensando que él no estaba, hasta que vio que alguien se movía en la cama. Se giró y se quedaron viendo fijamente a los ojos. Tengo de raro, ¿por qué me miras así?, preguntaba Larry viendo tan extrañado a Jerónimo. ¿Quién eres? ¿Y dónde está el señor Larry?, preguntó preocupado Jerónimo. ¿De qué me hablas? Soy Larry. Pero el jardinero lo seguía viendo extrañado. Larry, que no entendía nada de lo que estaba pasando, se levantó y cuando miró al espejo de su cuarto, se encontró con la imagen de una mujer, asustado se cayó al suelo Jerónimo encontraba muchos rasgos de Larry en aquella mujer pero estaba tan sorprendido como lo estaba la nueva figura de Larry se acercó para ver si estaba bien en ese momento abre los ojos y le dice a Jerónimo vete de aquí quiero estar solo no le digas a nadie esto por favor el jardinero se levanta y sale del cuarto sin dejar de mirar a Larry hasta que cierra la puerta Larry respira profundo, se levanta y se dirige al baño de su cuarto, cierra la puerta con seguro y queda unos eternos segundos recostado contra la puerta. Lentamente y con su corazón acelerado, se acerca al espejo para comprobar que es verdad el motivo de su desmayo. Analiza detalladamente su rostro, es muy parecido al anterior, la mirada es igual, pero su piel es más delicada y más suave. Se le escapa una pequeña sonrisa al ver que ese rostro es realmente hermoso. Abre la llave de su jacuzzi para que se llene. Se queda sin parpadear viendo cómo sale el agua caliente del grifo hasta que ve que está a punto de salirse el agua por los bordes. Vuelve a la realidad y corta la corriente de agua y aplica un poco de gel que ahora huele mejor que antes. Con los ojos cerrados, tratando de ignorar su realidad, se quita su pijama y entra desnuda en el agua, tras unos momentos por sus mejillas comienzan a bajar lágrimas de confusión como resultado de la lucha que tienen todas sus emociones en su interior. Poco a poco usa sus manos para reconocer su nuevo cuerpo, la sensación es muy extraña pero muy agradable, después de un buen rato aquella mujer sale del agua. ...y se encuentra con su imagen en el espejo de cuerpo entero de bordes plateados. «¡Qué hermosa soy!» dice Larry con una sonrisa a una incredula. Se coloca su bata de baño y con un profundo suspiro abre la puerta y llega a su cuarto. Busca en el closet la ropa que dejó su esposa y que Larry quiso conservar. Se mira al espejo y se da cuenta que le queda muy bien cuando escucha que tocan a la puerta asustado porque su voz ya no es igual y sin saber qué responder, escucha al otro lado. —Señor Larry, ¿se encuentra bien? En ese momento reacciona soltando todo el aire que estaba conteniendo. Reconoció la voz de Jerónimo. Con temor abre la puerta, jala al jardinero hacia adentro y cierra nuevamente. —¿Por qué me pasa esto? —preguntó Larry. —No lo sé, pero se ve muy bien. Le responde Jerónimo, mientras le entrega una taza de té que llevaba para tranquilizar a Larry. Nadie puede saberlo, Jerónimo. De todas maneras, nadie nos va a creer. Se quedan los dos un rato en silencio, hasta que Larry continúa. Vamos a decir que soy Lady, la nueva asistente de Larry. Por lo menos mientras encontramos otra justificación a esto. ¿Entendido? Jerónimo asiente sin mencionar una palabra. Durante varios días funciona bien la estrategia. Jerónimo y Lady han hecho un buen trabajo juntos. Un día estaban caminando los dos por el jardín y llegaron hasta un pequeño cultivo que tenía Jerónimo con sus flores especiales. Desde el día en que Larry cambió, no las había visto. Tocaba sus pétalos con los dedos. La textura era muy suave. Sintió moverse muy fuerte el corazón e invadida por una fuerza extraña Levantó su mirada que se encontró con la del jardinero. Se acercó y cerrando sus ojos se besaron. Jerónimo estaba feliz. Por fin tenía el amor de esa persona que se metió en su corazón desde el primer día en que la vio. Unos días después, Larry iba a buscar a Jerónimo en una pequeña casa que tenían en la mansión para los empleados. Ella abrió la puerta, pero no lo encontró. Ella nunca había entrado a ese lugar y el jardinero tenía todo muy bien decorado. Un cuaderno muy viejo, que parecía una reliquia, llamó su atención. Le echó un vistazo y en las últimas hojas encontró un dibujo de la extraña flor con la que se había encontrado antes. Leyó los poderes que tenía aquella especie, cerró el cuaderno y corrió a su cuarto. Estuvo llorando por un buen rato, cuando escuchó tocar la puerta luego la voz de Jerónimo llamándola. Como Larry no respondía, el jardinero se preocupó al escuchar sus sollozos. Así que entró. Lady se secó las lágrimas, se puso de pie y le lanzó el cuaderno. Jerónimo lo agarró en el aire y entendió la razón de las miradas de dolor que ella le propinaba. —¡Todo era una trampa! Usted lo planeó todo y ahora estoy atrapada en este cuerpo. Lady se paró en la puerta del cuarto. Con una mano tenía la perilla y con la otra señalaba hacia afuera. No lo quiero volver a ver nunca más, le gritó ella y cuando el jardinero salió, ella lanzó la puerta con toda su fuerza.